...hoy es 27 de diciembre de 2022... ...son aproximadamente las 12 y media del mediodía... ...según la previsión meteorológica... ...la temperatura máxima para hoy es de 21 grados... ...yo creo que ahora mismo estamos a 21 grados... ...según las fuentes oficiales consultadas... ...la sensación térmica es ligeramente inferior... ...el viento es una brisa suave... Y la temperatura del agua es también ligeramente inferior, aproximadamente unos 15 grados. Vamos a comprobarlo, ¿no? ¡Uy! La verdad es que yo la siento un poco más fría de lo que dice Internet. Vamos a ver cómo está por debajo. ¡Vamos abajo! ¡Vamos a sumergirlos! muy fría me voy para la casa bueno pues eso es todo se me ha olvidado deciros que estoy en la playa de la caleta entre la malagueta y los baños del carmen y que este va a ser el último baño del año el siguiente vídeo será el primer año de 2023. Chao, chao. Que ya le da dado el botón. ¡Que te pare ya! ¡Mira que se ha coltido la vara! Es que con los dedos mojados no me deja parar el vídeo. Así que tengo que seguir hablando. Hasta que estén los dedos secos.